Hoy en Noches de Censu nos acompaña el maestro Franklin Martín Ruiz Bordillo y la maestra Monivet Chaley López García y nos presentan su libro El Derecho Penal y el Compliance Program. Presenta Maestro en Impuestos Pedro Carlos Ramírez.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 Y pues para otra emisión más de nuestro programa Noches de Census. El día de hoy vamos a estar en un programa especial. Eh, hoy vamos a iniciar con esta felicitación para nuestros amigos, nuestros colegas, los abogados. Hoy 12 de julio, Día del Abogado. Y pues vamos a estar tratando algunos temas con respecto al derecho penal. Y vamos a presentar el día de hoy aquí en su programa un libro precisamente denominado el Derecho Penal y el Compliance Program. Eh, y pues voy a tener aquí invitados eh, especiales. Me agrada mucho recibir a colegas. Eh, ahorita, antes de entrar a, aquí al aire, estamos platicando, casi también vecinos no de, de, de los estados en donde radicamos. Y pues el día de hoy vamos a estar platicando con nuestro eh, primer invitado, que, eh, que es el maestro... Franklin, me dice si lo, si lo pronuncio bien, Franklin Martín Ruiz Gordillo, y también vamos a estar eh, platicando con la coautora, la maestra Monivet Chaley López García, que se va a incorporar en unos momentitos más. Pues sean bienvenidos, eh, les voy a pedir que podamos replicar esta señal, que podamos compartir. El día de hoy vamos a platicar precisamente de ese libro que nos, que nos vienen a presentar nuestros dos invitados, y también, pues, aprovecho para felicitarlos hoy en su día. Eh, me, me preguntaron hace rato si yo litigaba. Le digo, pues, yo soy, yo soy abogado de, de estudio, pero como tal no litigo, ¿no? Mi reconocimiento, mi felicitación para todos los que nos ven, para todos los que nos siguen. Yo sé que por aquí andan algunos contadores, administradores, abogados. Y pues hoy eh, les mandamos un fuerte abrazo aquí de parte de la familia. Tensos. pues vamos a iniciar presentando a nuestro invitado el maestro Franklin me voy a permitir leer eh, parte de su semblanza de su reseña curricular él es licenciado en Derecho eh, y cuenta con eh, algunas maestrías es licenciado en Derecho por la Benemera, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla también eh, cursó la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Autónoma de Chiapas licenciatura en Derechos Humanos también por la Universidad Autónoma de Chiapas maestría en juicios orales por el Instituto Profesional Educativo del Sureste, máster propio internacional en prevención de blanqueo de dinero, fraude Fisca fiscal y compliance, España de la Universidad de Santiago de Compostela, del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, maestría en impuestos, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialidad en prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita, eh, y Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en Derecho Financiero en curso. Se encuentra eh, estudiando la especialidad. Eh, ha desempeñado diversos cargos, tanto en la iniciativa privada como en la iniciativa pública, y pues cuenta con diversos cursos y diplomados, así también pues es articulista de algunas revistas como Consultorio Fiscal, Puntos Finos, PAF, Mundo Jurídico, Hispanoamericano, entre otras y también es docente en diversas universidades el chs UNICLA, en Morelia concipe Puebla y pues sea bienvenido maestro Franklin, es un es un gusto tenerlo conocerlo por, por medio de este de esta plataforma no yo creo que la virtualidad nos nos hace que podamos romper fronteras que estamos cerquita no estamos cerquita pero sin embargo eh, todo este, eh, este tema de los recorridos, el tema de, de las distancias, pues muchas veces nos hace que no podamos conocer a las personas, pero aquí estamos utilizando los medios electrónicos para poder conocer y platicar en este caso, el día de hoy, con nuestro amigo el maestro Franklin Martínez Luis Gordillo. Le dejo los micrófonos, maestro, para que pueda saludar a nuestro auditorio y pues vamos a empezar a platicar un poquito en lo que se conecta tu colega, la co coautora, eh, para platicar de este libro que nos vienen a presentar. Bienvenido maestro Flanquín. Gracias mi estimado este eh, abogado, también felicidades y contador mi estimado Pedro este, Ramírez por darnos estos espacios aquí en Noches de Censo la verdad este agradecido por esta estar en este tipo de plataformas y poder presentar una de de nuestras obras, también es importante darle un poco de de difusión y aquí como tú lo tú lo mencionas y es importante eh, pues la presentación presencial la hicimos allá en Oaxaca en la Universidad de La Salle allá fue la este la presentación este por parte de de un colegio de abogados penalistas que nos hicieron el favor de, de invitarnos este y te digo ahorita estamos dando difusión a este el, el primero de de tres que viene el Derecho Penal y el Compliance Program, donde escribo con mi estimada amiga juez, que es tu paisana, que también ahí es de, de, este, de, Oaxaca. de Oaxaca, y que yo también estuve en el Ministerio Público por ahí, entonces ahí hice muy bonitas este, amistades en, en, el, en tu bello estado también de, de Oaxaca, y pues agradezco a todas las personas que están conectadas, o que se están empezando a conectar, para poder charlar de, de este gran tema, mi estimado Pedro. Ok, perfecto, pues sí, eh, pues es, es, es bastante interesante el tema del, del derecho penal, este como, como un programa que, como les comentaba al inicio, pues lo ven contadores, los ven administradores, empresarios, abogados, estudiantes, pues siempre es bueno eh, tratar temas diversos, ¿no? A veces nos enfocamos en la parte, nosotros, por ejemplo, en la parte fiscal, en la parte eh, financiera, en la parte administrativa, pero el día de hoy, y yo creo que Voy a empezar con este comentario. En algún momento veíamos muy lejano el tema del derecho penal asociado con el derecho fiscal o asociado con la materia eh, impositiva, pero pues ya llegamos a la etapa donde, ¿sabes qué? Pues tiene mucha relación y yo creo que eh, el programa de cumplimiento como tal, eh, el derecho penal, pues tienen ciertas repercusiones y yo creo que hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Hay que tener algunas eh, previsiones como empresario, como representante legal. Se, se derivaron muchas figuras de la reforma fiscal que estamos viviendo, por ejemplo, el beneficiario controlador, los esquemas reportables que ya venían, algunos esquemas de, de información donde la autoridad, pues prácticamente ya tiene todo y ahora sí, vente para acá, ¿no? A ver qué estás haciendo porque... Porque algo no me cuadra, ¿no? Y en ese sentido, ¿de dónde nace, eh, quisiera preguntarle, maestro, de dónde nace esta idea o esta necesidad como tal de elaborar este primer libro que nos comenta, que pues vienen algunos otros, eh, este primer libro denominado el Derecho Penal y el Compliance Program, eh, ¿de dónde nace esta idea o por qué, eh, por qué el título? Este, mira, mi estimado, pues mira, yo ya llevo varios años estudiando este tema de, de, de lo que es el Compliance Program y su relación con el derecho penal. Eh, me he capacitado en el extranjero desde 2017 hasta la fecha y este, he explorado y me ha tocado, porque también ya te diste cuenta en mi currículum, pues veo también temas fiscales. Entonces, realmente en esta parte yo dije, oye... Pues aquí, bibliografía en México sobre esto no hay, solo hay algunos artículos, hay algo muy pobre para México y como recordemos, eh, todo le copiamos a España o a otros países que tienen nuestra misma lengua, ¿no? Copiamos y pegamos, no nos damos cuenta si tenemos la infraestructura, no, no, no nos damos cuenta si tenemos a las personas este, 100% capacitadas o si realmente este ese tipo de de herramienta jurídica que queremos implementar en nuestro sistema jurídico mexicano va a funcionar como tal. Realmente eh, eh, nace este procedimiento especial para las personas jurídicas desde Alemania con el estudio de la responsabilidad administrativa en el, en, desde 1990 en 2000 2004 empiezan con eso, esa temática en 2007 eh, en el código penal italiano incorpora este procedimiento especial para las personas jurídicas y a su vez, eh, este procedimiento especial para las personas jurídicas fue copiado en España. Entonces, qué casualidad que este, España le copia a Italia con los mismos errores y que también pasó con México, que copiamos con los mismos errores, ¿verdad? Entonces, es de suma importancia entender la, la magnitud, porque no solo fue este, México, fue Latinoamérica, la mayoría de, de, de, los, de este proceso especial para las personas jurídicas, pues la tenemos en Latinoamérica y en otros este, países similares, ¿no? Del habla hispana, este, este procedimiento, este procedimiento nació en la Ley Orgánica 5 Diagonal 2010, donde se empieza a hablar en el artículo 31, ¿no? BIS de la responsabilidad penal de la persona jurídica y se empieza a hablar de este de defecto de organización tal y como lo establecen en, en los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales en los cuatro artículos que hay este, eh, en el artículo 421 al 425 de este defecto de organización y, y entendemos por defecto de organización que no se cuenta con un programa de cumplimiento normativo algo que tú mencionaste y que vemos día a día, desde 2019 empezamos a tener una clasificación de reformas, tú bien lo dijiste, en nuestra materia. Se reforman temas del Código Fiscal de la Federación, se reforma cuestiones penales y se inicia con una reforma penal fiscal. Entonces, hablemos que el 8 de noviembre de 2019 se inicia con este con esta reforma, se reforma el Código Fiscal de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Nacional, la ley nacional de extinción de dominio y la ley federal de delincuencia organizada. Entonces, recuerda que si tú cometes uno de los delitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, eres delincuente organizado. Entonces, imagínate, luego viene la reforma de 2018, también en temas de laborales, y que temas, la, esos temas laborales se vuelven otra vez en punta de lanza 2019, 2020, 2021, temas de outsourcing ¿no? Y esos temas también traen consecuencias tanto fiscales como laborales y, en su caso, penales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado y qué ha sucedido en este caso? Pues con mi amiga nos preguntamos, oye, pues ni siquiera hay un, un libro como este que, que, que sacamos que nos explique cómo se va a llevar a cabo eh, dentro de una audiencia o cómo podemos entender un programa de cumplimiento o este procedimiento especial para las personas jurídicas dentro del proceso penal acusatorio. Entonces, ¿cómo vamos a entender qué es un programa de cumplimiento? ¿Qué elementos debe tener un programa de cumplimiento? ¿Cómo podemos culpabilizar, este, darle esa culpabilizar perdón, en este caso a la persona jurídica? Entonces, son muchos, cuestiones, muchos cuestionamientos que teníamos. Entonces, yo le dije, porque fue mi insistencia, y le comenté, amiga, pues tenemos que escribir, o sea, hemos escrito muchos artículos juntos en el extranjero, este le digo, pues ahora pues nos toca ya escribir un libro y tratar este, los puntos medulares de que nosotros cómo entendemos el marco jurídico mexicano y cómo también puede un estudiante, un abogado, un contador, porque también déjame decirte que los contadores, los administradores son los que están más metidos en temas de compliance que, que los abogados. Entonces, para que entiendan un poco de qué es este programa de cumplimiento. Vamos a hablar de qué, de qué se trata este defecto de organización. Si, si no existe este defecto de organización, pues entiendo que no existe un programa de cumplimiento. ¿Y qué es el programa de cumplimiento? Esta cultura, genera esa cultura de legalidad dentro de la empresa, y no solo en el aspecto penal, porque recordemos que un programa de cumplimiento puede ser multidisciplinario. Hablamos mm -hmm. del tema laboral, Hablamos del tema fiscal, financiero, corporativo, prevención del lavado de dinero. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y tú te has percatado, mi estimado amigo, que todas estas reformas han conllevado a que el sector este, empresarial pues, se vea ahorcado, por así decirlo, a que cumpla con sus debidas obligaciones. Y hacemos la clasificación de las obligaciones que ya mencioné, ¿no? Entonces, por ahí se empieza a entender un poco de qué es el programa de cumplimiento. Entonces, ya ahora también entender de por qué su relación con el derecho penal, porque existe un procedimiento especial para las personas jurídicas contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y recordemos, somos 32 estados, tenemos 32 códigos penales en la República. Entonces, también vamos a ver si copiamos bien o copiamos mal a los demás estados si sí, lo adoptamos algunas medidas o hacemos de chile mole y pozole o hacemos un will y sacamos qué temas este, son importantes para, para, este, para esta relación que tiene el derecho penal y el compliance program como así lo denominamos el libro entonces por ahí nació la, la, la idea porque ambos nos capacitamos en, el, en este, algunos cursos en el extranjero y entonces dices tienes otra visión Tienes bibliografía en el extranjero, pero oye, ¿cómo llevo a cabo yo eh, este, algo eh, que tenga conocimiento con, en, y relación con el sistema jurídico mexicano? Pues nos quedaba que, que escribir algunos, algunos capítulos y decir, ¿sabes qué? De esto trata el sistema penal acusatorio, el procedimiento especial para las personas jurídicas, ya como un sujeto responsable, y también qué es el programa de cumplimiento. Entonces, la relación que se entiende con ello y por eso de, de establecía que el mismo artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de este defecto de organización. Y entendemos que, eh, que existe defecto de organización cuando no existe un cumplimiento normativo, no existe una cultura de la legalidad dentro de la empresa, mi estimado Pedro. Ok, perfecto. Fíjate, maestro, que eh, siempre, bueno, cuando, cuando empecé a... A escuchar de este programa de cumplimiento del compliance como tal como lo mencionaba hace rato eh, pues este compliance se puede dividir o se puede segmentar en algún tipo de materias como el cumplimiento en materia laboral el cumplimiento en materia fiscal en este caso en materia administrativa pero eh, nos hacíamos la pregunta oye el compliance es obligatorio está dentro de nuestra regulación eh, tanto constitucional, en este caso ya nos comentó el maestro de algunas reformas que existieron, ejemplo, al Código Nacional de Procedimientos Penales y algunas otras leyes diversas, pero como tal, eh, los empresarios, yo creo, y muchas veces este costo-beneficio que todavía no se ve reflejado, ta tal vez todavía no lo llegamos a aterrizar o no vemos eh, la importancia que tiene este programa de cumplimiento. Porque el programa de cumplimiento también en algún momento eh, pudiera delimitar o pudiera hasta decirlo así salvar a la persona física de alguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya se está dando precisamente ese, ese cumplimiento a, a reserva o de que en algún momento en México también se vuelva obligatorio el oficial de cumplimiento como existe por ejemplo en materia de, de lavado de dinero. Eh, como, como lo manifiesta la, la, la propia ley. Pero en este sentido, la siguiente pregunta que, que le quiero hacer, maestro, eh, de acuerdo a lo que nos acaba de comentar de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, ¿se consideraría ya que es obligatorio tener un programa de cumplimiento o todavía está como que abierta esa parte para las personas jurídicas? ¿Por qué? derivado de esta reforma penal fiscal, pues antes decíamos, oye, ¿cómo, cómo vas a meter a la cárcel a la persona moral? ¿No? no, pero ya hay responsabilidad como tal de las personas jurídicas y de los integrantes en este sentido, derivado de, de la reforma que se mencionó, ¿no? Entonces, este programa de cumplimiento ya sería obligatorio actualmente en, este, en, estos, en estos días, en estos años, o todavía eh, no llegamos a esa etapa donde diga el Estado mexicano, el que no tenga un programa de cumplimiento... Hay, ¿Hay estas sanciones o hay estas repercusiones, no? ¿Qué nos pudiera comentar, maestro, al respecto? Mira, mira esta, esta adopción de esta cultura de autocumplimiento es de forma, este, por así decirlo, si el empresario quiere o no adoptarla. No es obligatorio, no es de carácter obligatorio, porque tú lo, tú lo acabas de mencionar, en nuestro Código Nacional dice, existe un procedimiento especial para las personas jurídicas que lo pueden cometer por, a su nombre, por cuenta o, por, o en beneficio de la empresa o de la persona jurídica como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? E independientemente de que existe un, un procedimiento especial para las personas jurídicas, la persona que realizó la acción o la omisión, que es la persona física, también puede ser penalmente responsable. Entonces, hay que entender esos dos parámetros. Ahora, ahora bien, había, y eso lo estaba, acabamos de, de abordar hace, hace una hora en una charla que di también, esta parte, que no hay una legislación porque no tenemos esas reglas, esos estándares para poder hablar de un programa de cumplimiento como tal, de carácter obligatorio, porque tú lo bien, bien lo señalaste, el costo-beneficio. ¿Qué es el costo-beneficio? El costo-beneficio es esto, ¿no? Que, ah, bueno, dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? dependiendo del. La, el, la magnitud de la empresa es lo que va a cobrar el implementador del programa de cumplimiento. Ok, pero tú bien lo, tú bien lo mencionas, yo que me dedico a implementar programas de cumplimiento, a dar capacitación, a dar este, cocheo coache, o asesoría a los empresarios en este tema, pues le tengo que explicar a grandes rasgos por qué la necesidad de tener un programa de cumplimiento. Y principalmente es porque a veces ellos ni siquiera conocen el contexto global de la empresa. Es decir, que conozcan el, el, el contexto de qué, en qué consiste las actividades de las empresas y quiénes realizan esas actividades. El, el paso importante para ello, ¿no? Y entonces, hay entender que en lugar de decir es que es un costo, no, es un beneficio, es una inversión para prevenir una responsabilidad. Como tal, no tenemos una, una ley que especifique que si no tenemos un, un este, el programa de cumplimiento normativo, pues este, vamos a tener una sanción. No. ¿Hay una, un procedimiento especial para las personas jurídicas? Sí. ¿Que, nos, ¿Que la acción o la omisión ejecutada por la persona física nos puede transferir la responsabilidad a la persona jurídica? Sí. ¿Pero que sea de carácter obligatorio? No. Porque eso va a ser... No. Lo que sí se está buscando y lo que sí se está generando es esa conciencia de autorregulación por parte de los empresarios que entiendan la magnitud. ¿Por qué entienden la magnitud cuando tú les hablas de las consecuencias jurídicas? Que en España son consecuencias accesorias. Las consecuencias jurídicas es suspensión condicional o temporal de, este, de actividades. La sanción pecuniaria, la publicación de la sentencia, que es un daño reputacional, imagínate, y la liquidación de la misma, que es la muerte de la empresa. Entonces te dice... Eh, y también te especifica en el 421, aunque te quieras fusionar, aunque te quieras escindir, esa responsabilidad se sigue. Entonces, imagínate, entonces, dice, esa responsabilidad sigue porque Pedrito tiene su empresa y Pedrito ya constituyó otra, deshizo una y, o fusionó otra y ya con eso se quiere quitar la responsabilidad y no es eso. Tenemos que buscar estándares para que nos ayuden a representar principalmente de qué consiste esta responsabilidad y que también no es de carácter obligatorio el programa de cumplimiento normativo claro y, y me viene a la mente eh, la reforma al artículo 26 del código fiscal de la federación ahorita que, que, lo comento, que lo comenta el maestro de que ah pues tengo una empresa y al rato ya tuve responsabilidad hasta penal ahí la, la, la liquido o simplemente la desaparezco y voy y hago otra donde prácticamente el giro va a ser el mismo, tal vez las instalaciones van a ser las mismas, los socios van a ser los mismos, el representante legal hasta es el mismo y mis clientes son casi los mismos y mis proveedores son casi los mismos, ¿no? Precisamente derivado de esas prácticas es que el legislador por ahí en, en, precisamente en noviembre del año pasado, donde se presenta todo este proceso legislativo para la reforma del código fiscal, pues nos reforma el artículo 26 y dice, no, pues si tienes identidad total o parcial de integrantes, identidad total o parcial de instalaciones, identidad total o parcial de clientes, de proveedores, pues prácticamente eres el mismo, ¿no? No me andes diciendo que eres otro, aunque jurídicamente, digamos, y por constitución, tal vez por esta escritura eh, escritura o, o acta constitutiva, jurídicamente soy otro, ¿no? Pero ya va más allá esta parte del, del tanto del derecho fiscal como del derecho penal de que... No te me vas a escapar porque eh, si existe una conducta como tal en algún momento, yo creo que los, los abogados que nos están viendo cuando nos dicen la definición del delito, no o la, las partes del delito, esa conducta típica, antijurídica y culpable, y decíamos, pero pues la persona jurídica, ¿cómo va a tener esa imputabilidad como tal? no Pero pues derivado de estas, de estas reformas, pues ¿qué crees? Ahora sí, como nos comentaba el maestro, ya sea por acción o ya sea por omisión de la persona física, pero se comete un ilícito penal en este caso, o un hecho que la ley señala como delito, y pues se encuadra en esa conducta que tiene algunas sanciones, que tiene algunas consecuencias, ¿no? Y este programa de cumplimiento, pues ya eh, en esta pregunta que acabamos de hacer, decíamos pues hasta ahorita pues no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio ese costo-beneficio, y lo mencionaba porque... ¿Qué va a pasar eh, ustedes como abogados? Yo como contador, como administrador, llego con la empresa y le digo al socio, oye, fíjate que eh, te vengo a proponer implementar un programa de cumplimiento, como, o como nos los comenta aquí el maestro que él eh, ha hecho algunas, eh, algunos programas de cumplimiento. ¿Cuáles son los mayores retos o, o peros, vamos a ponerle así, que nos ponen los, los socios, los accionistas, los dueños? Me van a decir, oye, contador. ¿Y cuánto me va a costar ese programita de cumplimiento? Porque no creo que vaya a ser gratis, ¿no? No, pues fíjate, necesitamos un, por lo menos un oficial de cumplimiento, un encargado, necesitamos estos elementos, si no tienes estas cuestiones documentadas, las vamos a tener que documentar, etcétera, etcétera. Entonces, sí te va a costar, oye, pero pasa algo si no lo hago, porque ese dinero yo lo puedo ocupar en otra cosa, o sea, me duele desembolsar en una cultura preventiva como tal. Entonces, ¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrentarían las personas que queremos o que en algún momento quisiéramos implementar un, un programa de cumplimiento en las organizaciones y precisamente también eh, como previniendo algún efecto penal que en algún momento se pudiera tener? Porque al rato vienen las consecuencias penales y va a decir, oye abogado, ¿por qué no me dijiste que si yo tenía un programa de cumplimiento pudiera mermar o como tal se pudiera eliminar esa esa responsabilidad que en algún momento tiene la persona física, ¿no? ¿Cuáles serían esas experiencias que nos pudiera compartir, maestro, con respecto a esos, a esos tabús? Yo creo que todavía se tienen sobre, sobre me va a servir o no me va a servir, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué me meto a ese programa de cumplimiento? Exactamente, tú lo estás diciendo, mi estimado amigo, realmente este, este, este parteaguas primordial de este tema tan, tan importante, pues, ha sucedido así. Y hay mucha renuencia por parte del sector. Haz de cuenta, una por desembolsar la lana que cuesta eh, generar esta cultura de, de cumplimiento, pero tampoco eh, checan los objetivos o el objeto principal de este programa de cumplimiento, que es prevenir delitos, no solo de carácter penal. Por eso hablábamos uh -huh. de un programa de cumplimiento multidisciplinario. Tú lo mencionaste, en la reforma de 2019 empezamos con el tema de la responsabilidad del asesor fiscal. Imagínate. Bueno, pero solo hablábamos de la responsabilidad penal, pero no hablábamos de la responsabilidad civil, de la responsabilidad administrativa, no delimitamos. Entonces, simplemente a veces había renuencia y sobre todo porque no quieren revelar datos. Eso es, también es importante, porque debe, debe ser eh, esta transparencia que se busca entre, entre el oficial de cumplimiento, el, entre el implementador y, y entre... El, la empresa y las autoridades, por así decirlo, en este caso la autoridad fiscal, que existe esta transparencia, ¿no?, debidas de mis obligaciones. Si no existe esta transparencia, pues yo estoy ocultando, estoy defraudando, y recordemos que ya este tipo de delitos, pues ya se están eh, volviendo de carácter de delincuentes organizados, entonces con esta reforma penal fiscal. Entonces hay que entender la magnitud y hay que hacerle generar esa conciencia al empresario de esto, ¿no? De qué implicaciones, entender esa magnitud, esa implicación, porque imagínate, eh, en este caso, aquí en México, algunas empresas que realizan operaciones con partes relacionadas, pues tú bien ubicas algunas empresas, pues en el, en el caso de Chile, te pongo el ejemplo, existen empresas que ya les piden ciertas certificaciones en ciertos estándares ISO. Estos estándares ISO que nos ayudan a entender un sistema de gestión de compliance. Hay algunas que las puedes bajar de internet que no son certificadas y las otras las tienes que comprar, porque no las puedes este, estar este, compartiendo. Este tipo de, de normas nos dan estos estándares mínimos de entender un sistema de gestión de compliance. Entonces, imagínate, en el caso de Chile ya existe un padrón de empresas que tienen que estar certificadas en el tema de la norma ISO 37001, temas de prácticas anticorrupción, para que pueda yo realizar operaciones con México, con Argentina y también no me tocó capacitar a una empresa para que tuviera esa certificación entonces imagínate ya estamos dando pasos agigantados para entender un poco de qué es este programa de cumplimiento qué son estos estándares y el por qué es importante si yo voy a realizar una operación con, con Pedro, pero Pedro no tiene compliance, pero Franklin sí no, pero Pedro no tiene pero Juanito sí entonces, este Franklin va a hacer este, operaciones con Juanito y no con Pedrito, porque Pedrito no tiene su compliance. Entonces, ahí con eso se va a ir buscando esta parte primordial, porque se está buscando que existe esta cultura de legalidad en el sector privado, que es ahorita lo que estamos abordando, el sector empresarial. Por eso es de suma importancia tomar en conocimiento ¿Cuáles son aquellas herramientas que debemos de tomar para generar conciencia al empresario y busque eh, realmente pre, este, prevenir el delito dentro de la empresa? Que ese es el objeto primordial del programa de cumplimiento y sobre todo, como bien lo dice, cumplir con sus debidas obligaciones. Ya hablamos fiscales, laborales, financieras, corporativas, algo que tú mencionaste. Muchas empresas nada más tienen su, su acta constitutiva cambian socios cambian capital cambian ni siquiera hacen asambleas ordinarias extraordinarias no cuentan con libros no hacen las modificaciones necesarias desde ahí debemos de empezar porque ni siquiera tienen este un este órgano corporativo entonces y la mayoría de las empresas aquí en méxico son familiares que el primo que el sobrino que el tío todos tienen puestos pero no saben cuáles son sus debidas obligaciones y cuáles son sus debidas responsabilidades y tampoco saben cuál es esa delimitación si voy a pagar con el capital que yo generé dentro de la empresa o con capital propio. Cuando exista alguna responsabilidad que sea pagar alguna multa, alguna sanción que me haya impuesto la autoridad o en el caso de garantizar el, el este, una fianza, imagínate hasta dónde voy a responder yo como socio, como accionista, desde ahí empezamos mal, porque la mayoría de las empresas tienen esa, esa mala costumbre, esa mala estructura de no trabajar los temas, una, porque como tú dices, les gusta, Ay, ahorita sí se ven como los, como los este, regios, ¿no? Tacaños, tacaños. no quieren este, codos, dirían, este, acá en nuestras tierras, ¿no? De, de no gastar, de no invertir, para tener en orden todo su, su, este, su, toda su estructura, ahorita solo estamos hablando de la corporativa ahora imagínate nos vamos con la fiscal en el caso a ti te ha tocado mi estimado amigo que el contador es el de nóminas, es el oficial de cumplimientos, es el, este, el encargado de, de, de actividades vulnerables, es el encargado de esto entonces eh, me imagino que ha sido llegar el cheque del contador luego, <risa> sí a mí me ha tocado, me ha tocado y le digo al contador, este, le digo quiero hablar con el oficial de cumplimientos, soy yo y con el encargado de nómina soy yo. Le dije, oye, ¿cuánto ganas? O sea, has de ganar un montón porque tienes demasiados <ríe> cargos. Y me dice, no es un mismo sueldo, imagínate, tener tantas responsabilidades por un mismo sueldo y hacer, hacer ahí estamos haciendo lo que hemos criticado mucho, ser todólogos. Entonces tampoco podemos ser todólogos. Y también lo mencionaba hace un rato en la charla, que también. No va, no va a haber un oficial de cumplimiento que sea metohumano y que sepa contabilidad, que sepa financiero, que sepa corporativo, que sepa penal. No, no, no. Vamos a generar un grupo de, este, de profesionales multidisciplinario que uno puede dirigir la orquesta, sí, pero que vaya por áreas. Entonces, por eso es un grupo multidisciplinario. Pues, ah, van a haber abogados, van a haber contadores, van a haber administradores. Pero cada y quien con su área, ¿no? Pero ya delimitada esa responsabilidad. Pero si no tenemos eso, no tenemos este, una conjetura. Y luego también algo que, que mencionaste y que era muy claro, ¿no? En, en los temas fiscales, ¿cuántas reformas tenemos al año? Es la materia más dinámica, por así decirlo. Para nosotros, pues tenemos que machetear que la resolución miscelánea fiscal, que las reglas de carácter general, que el código fiscal, ahora sí, chútate también el código nacional de procedimientos penales por la reforma y porque tienes que entender la responsabilidad del asesor fiscal. Ahora, ¿qué es en el beneficiario controlador? En materia fiscal, ahora en materia de prevención del lavado de dinero. Ahora, imagínate todo ese tipo de, de responsabilidades que tiene. Y ahora, que ese mismo beneficiario controlador, aparte de ser dueño, sea el oficial de cumplimiento, sea el gerente, sea el de recursos humanos, imagínate, entonces no acabaríamos. Entonces, es por eso importante delimitar las responsabilidades, entender principalmente cuáles son mis debidas obligaciones, porque les comento. En nuestro Código Nacional de este, Procedimientos Penales, en, es, en esos artículos principalmente no, no establece ninguna excepción. Entonces, nos pueden fincar responsabilidad penal por la persona jurídica, responsabilidad civil y administrativa. No existe excepción alguna, me puedo ir por las tres vías. Chale, le pego las tres. Entonces, voy a tener una sanción eh, de carácter civil, una sanción de carácter penal y una sanción de carácter administrativo. Entonces eso hay que darle a entender y generar esa conciencia al, este, al empresario para que entienda la magnitud. Y también porque algo que tú mencionabas, ¿cómo voy a saber si realmente el programa de cumplimiento es eficaz? Que es otro gran meollo del asunto. Ok, ya tengo un programa de cumplimiento. Ahora, ¿cómo capacito a Pedrito, Juanito y a Sutanito? Entonces, tengo que ir por áreas porque tampoco voy a revelar datos, datos sensibles a, a, la, a, los, a los barrenderos, a los, este, a los, este, eh, no sé, choferes de la empresa. No es por denigrarlos, pero vamos a ir con categorías, ¿no? Dándole esa capacitación, ese programa de cumplimiento, pero sí en general, dar esa capacitación de prevención del delito dentro de la empresa. Algo que pasó, no sé si supiste o aquí te doy este, el chisme, Miriam, en, este, en Colombia se utilizó un tráiler de la, de la empresa Coca-Cola para transportar personas. Entonces, dices, ya viene el delito de trata de personas. Quien estaba enterado era el chofer y el cargador. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Son ellos, pero utilizaron el instrumento que era de la empresa. Entonces, hay una transferencia de la responsabilidad de la persona física a la persona jurídica, Hay que aunque independientemente lleven un proceso penal cada uno, ¿me entiendes? Entonces, eso es también de suma importancia, entender la magnitud de ello, de que puede haber una transferencia, tú lo mencionaste al principio y lo mencioné yo también, ya sea por la acción o la omisión de la persona física, se le puede transferir a la persona jurídica. Entonces, es un marco muy importante en el cual debemos entender por qué es necesario y generar esa conciencia, de el por qué implementar un programa de cumplimiento. Entonces, hasta ahí lo dejaría mi estimado Pedro. Perfecto, maestro. Pues eh, yo creo que esta, esta restricción que en algún momento encontramos eh, de, los, de los patrones, de los socios, de los accionistas, o esa resistencia, pues yo creo que todavía nos falta mucho trabajo de, de tomar conciencia, ¿no? Tanto, tanto como... Como personas naturales que en algún momento pudiéramos tener alguna responsabilidad penal, administrativa eh, o civil, como nos comentaba el maestro, yo creo que el, el programa de cumplimiento, el Compliance, eh, tiene más característica tiene un enfoque más preventivo, que también en algún momento pudiera ser correctivo, ¿no? Pero pues hay que anticiparnos a todos esos eventos que en algún momento nos puedan llegar a ocasionar alguna contingencia. Voy a dar lectura a algunos Saludos, saludos a Esteban Elizalde Mendoza, que pues ya, ya es fan, yo creo, aquí del, del programa. Cada, cada martes lo vemos por aquí. Un gusto que, que se conecte Esteban Elizalde. Y tengo una pregunta aquí de, de Lucas Díaz. Dice, buenas tardes. El compliance, ¿qué es? ¿Un manual, una guía? ¿Quién lo implementa? ¿Una sola persona o varias personas? Saludos y gracias por compartir. Yo creo que esta pregunta la tienen o la tenemos muchos, ¿no? Escuchamos el compliance o el programa de cumplimiento y, y si, si llegas y me vendes un programa de cumplimiento, yo como patrón, yo como, bueno, yo como dueño del negocio te voy a decir, ¿y qué me vas a entregar? Me vas a entregar, como, como está preguntando Lucas, ¿me vas a entregar un manual, una guía, es un contrato? ¿O, o qué cosa es, no? Porque muchas veces... Nos quedamos con la idea de que eh, un programa de cumplimiento es una guía, pero yo creo que va mucho más allá todo, todo el, el tema, como, como nos mencionaba el maestro, porque podemos tener programa de cumplimiento en materia fiscal, en materia corporativa, en materia de responsabilidad en este caso, como, como el, el ejemplo que nos pone, ¿no? ¿Qué, ¿Qué área le tocaría vigilar esta parte que hacen tanto los choferes, el cargador, o por qué la bitácora, tal vez, la salida, etcétera, ¿no? Toda esa parte preventiva, ¿a quién le toca? ¿O en qué, en qué documento o en qué? ¿Quién recae esa responsabilidad de precisamente, uno, implementar el programa de cumplimiento y dos, ver que ese programa se cumpla? Porque ese es uno de los objetivos principales. Entonces, ahí está la pregunta de, de Lucas Díaz. ¿Qué nos puede comentar, maestro? Este, Lucas, un saludo, gracias. Mira, pues la pregunta es, dentro de, de esto, lo que se le va a entregar al empresario al que me va a contratar son manuales, son Códigos son controles, son políticas que muchas veces de las empresas a veces ya cuentan con políticas, pero son políticas que no están actualizadas, son códigos que no están actualizados y por eso mencionaba, no por denigrar, pero vamos a ir por este, jerarquías y vamos a capacitar del contenido de ellos. Obvio, ¿va? como los mencionaba, no vamos a revelar datos sensibles que puedan perjudicar a la empresa pero sí entender en qué consiste ese programa de cumplimiento, en qué consisten esas políticas, en qué consisten esas, esos este, manuales, en qué, qué, en qué consisten esos, esos controles y en qué, qué consisten esos códigos. Porque como tú bien dices, ¿qué le voy a entregar yo a, al empresario? Pues es manuales, políticas, controles y algunos este, temas, y es, por eso es muy importante cuando tú realizas un... un este, un análisis de la empresa, sacas una matriz de riesgos y en la matriz de riesgos vas a entender cuál es la magnitud, la probabilidad del impacto que sucedan ciertos comisión de infracciones por ciertas áreas sensibles. Hablábamos, el asesor fiscal que me hace una planeación fiscal, ¿qué responsabilidad puedo tener? Ah, puedo tener una responsabilidad de carácter penal fiscal. Y que ya soy, de, soy este delincuente organizado y la penalidad va de esto, va de esto, va de esto. Entonces, entender la magnitud como tal. Te estoy poniendo un ejemplo sencillo. Ahora, ¿en qué consiste ese análisis de riesgos? Pues voy a analizar toda la empresa, voy a desmembrar todas las actividades. Y en cada una voy a ver qué controles hay, qué manuales hay, qué, si ellos conocen sus responsabilidades, sus funciones y sus debidas obligaciones, o no tienen un documento que respalde ello, porque lo mencionábamos, si en, el, en carácter corporativo no cuentan con estas modificaciones de las actas este, eh, constitutivas ni de los estatutos, ahora imagínate que, que yo dudo un 90% de las empresas, pues muchos de los que nos contratan cuando trabajamos en alguna empresa, pues, nos dicen, esto va a ser tu área, pero no te especifican cuáles son tus debidas obligaciones. Uh -huh. Son algunas funciones, ok, pero ¿qué tipo de responsabilidades puedo tener? Eso sí desconozco. Sí. Entonces yo, yo puedo estar firmando, firmando, firmando, firmando, firmando, y a la mejor ahora, oye, ¿cierto? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Nada más las limito al carácter administrativo, nada más las limito al carácter civil, o nada más las limito al carácter penal. Por eso es importante desmembrar toda la empresa y es lo que tú le, lo que le vas a entregar. Y otro de, de los puntos que mencionabas, Lucas, ¿quién hace el programa? Especialistas como yo hacemos programas de cumplimiento. Especialistas como yo nos acabamos de hacer el programa de cumplimiento. También, en este caso, capacitamos a las personas que se van a quedar en el departamento de compliance, en la dirección de compliance, gerencia de compliance, como le quieran denominar porque ya saben que en México eh, hacemos de chile mole y pozole y mexicanizamos todo, entonces ya no se le llama comité de ética o comité de compliance, ya hacen una dirección aparte o lo, el error más grave que me ha tocado a mi estimado Pedro es que lo hacen en el área jurídica, y eso debe ser independiente del área jurídica, entonces nada más, porque tienes que, que, tienes que informarle principalmente a los órganos de administración, a, los, a, la, a la estructura corporativa que tiene dentro de la empresa. Pero si tú lo haces en el área jurídica, no hay esa independencia para poder investigar, para poder actualizar, para poder capacitar. Entonces, eso es, eh, ahí quedaría mi respuesta, mi estimado Lucas, y muchas gracias por escucharnos. Perfecto, pues ahí quedó, este, Lucas, gracias por tu pregunta. Igual yo creo que siempre cuando, pues cuando hacemos preguntas o cuando no nos quedamos ahí con la duda o tenemos inquietudes, yo creo que vamos a aprender más, ¿no? Yo creo de, de eso se trata, este tipo de pláticas, este tipo de programas y también de su servidor, pues uno de los objetivos es de que pues eh, sea provechoso el tiempo que estamos aquí conectados, es una horita que prácticamente se nos va bastante rápido, pero pues siempre los martes o ya que regresemos, ya en agosto ya les prometo que vamos a regresar a los miércoles, este, pues yo creo que Aprendemos mucho o poco, pero aprendemos. Y, y ese es el aprendizaje constante que nosotros llevamos como profesionales, como contadores, como abogados nuevamente a, a los que se han estado conectando. Y por ahí si tengo algún abogado, pues muchas felicidades hoy en, en su día. Eh, yo creo que una profesión bastante, bastante respetable su servidor, pues eh, eh, los admira bastante eh, como les comenté yo también estudié la licenciatura en derecho pero pues no no ejerzo como tal la abogacía no me dedico más a la parte contable y yo creo que lo que nos ha estado compartiendo el maestro Franklin es de, de es de pensarse los, los empresarios que nos estén viendo los, los asesores los contadores pues yo creo que eh, a veces no podemos ni dormir en pensar oh, a ver cuándo va a llegar el SAT o a ver cuándo va a llegar finanzas o a ver cuándo va a llegar el IMSS, o a ver cuándo va a llegar esto, o el otro, o el otro, o que un trabajador me demandó y por qué me demandó, ¿no? Yo creo que, como, como mencionamos hace rato, el programa de cumplimiento va a prevenir también. A, a, a, me venía a la mente, como algunos de los ejemplos que nos daba el maestro, por ejemplo, si yo implemento políticas, como lo mencionaba, políticas a la hora de la contratación, políticas a la hora de elaborar el contrato individual de trabajo, por ejemplo, yo me puedo prevenir pues muchas contingencias laborales que al rato se van a traducir en cantidades económicas fuertísimas ¿no? ¿por qué? porque si delimito la responsabilidad si delimito las actividades específicamente yo creo que en algún momento por ahí alguna causal de la rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón se va a actualizar pero si se me olvidó y me copié el contrato de un machote que tenía por ahí nada más y no le cambié nada y pues así vámonos pues yo creo que ahí es donde funciona y entra el programa de cumplimiento. A ver, ¿qué estás haciendo, departamento de nóminas? ¿A ver, qué estás haciendo, departamento de recursos humanos o reclutamiento? ¿Qué estás haciendo, finanzas? Porque eh, muchas veces en las empresas existe fuga de, de dinero, ¿no? Pues no, no tenemos los debidos controles. Y para, para seguir con esta plática, maestro, eh, me gustaría ahora esta relación de, de, de libro del derecho penal como tal, el derecho penal asociado a este programa de cumplimiento. Ya veíamos que el programa de cumplimiento en algún momento me va a poder eh, disminuir esa responsabilidad o hasta eliminar esos riesgos que en algún momento me pueden provocar alguna situación que la ley considera como delito. Pero ahora, el derecho penal, como una, precisamente como una rama del derecho, el derecho penal, ¿qué... Eh, ¿Qué repercusiones o qué implicaciones tiene eh, con respecto al programa de cumplimiento? ¿Dónde podemos encontrar o si encontramos alguna referencia al programa de cumplimiento? Ya nos eh, manejaba hace rato el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero si, si existe alguna otra disposición dentro del ámbito del derecho penal que nos pueda ayudar a entender el programa de cumplimiento. Ya nos platicó el origen del programa de cumplimiento, pero ya en el ámbito jurídico mexicano, ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora sí que ¿Dónde anda este programa? ¿No? Porque es importante esta relación que, que, que nos mencionan ustedes dos en, en su libro. Yo creo que es bastante interesante eh, que nos pueda platicar de esa, de, esa, de esa relación del derecho penal y el programa de cumplimiento. Pues como te, te mencionaba, pues eh, aparece en el Código Nacional de Procedimientos Penales en, en estos cuatro este, artículos del 421 al 425 se entiende que existe defecto de organización cuando no existe un programa de cumplimiento. Ahora vamos, dentro de los códigos penales se está creando un catálogo de delitos que puede cometer la empresa, pero por eso les decía que nos vamos a enfrentar a 32 problemas o menos, porque muchos de los este, códigos están dejando un sistema de números este, clausus abierto o cerrado, es decir, catálogo muy abierto para los delitos que pueda cometer la persona jurídica, otros demasiado cerrados. Te menciono, eh, dentro de los códigos denominados modelos, por así decirlo, donde contempla la reforma este, de la Ley Orgánica 1 Diagonal 2015 del Código Penal Español, donde se modifica en principalmente que eh, si existe un programa de cumplimiento, este y se demuestra la efectividad dentro del proceso penal puede atenuar o excluir la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y eso lo establece en el Código Penal de Quintana Roo. Y si no mal recuerdo, está en el 18 18 bis del Código Penal, este, en el Código Penal, perdón, de Quintana Roo. A así copió y está copiando muy bien, porque está eh, tomado en consideración la evaluación de la efectividad del programa de cumplimiento. Entonces, vamos a ver cómo nos va a tomar en nuestro caso Oaxaca cómo va a tomar ese, ese procedimiento especial para las personas jurídicas y cómo va a evaluar ese programa de cumplimiento. Si realmente se demuestra la efectividad, va a atenuar la responsabilidad o lo va a excluir, también así lo va a tener Chiapas. Pues recordemos que eh, nuestro bello país tenemos nuestros diputados a veces no tienen la capacidad para crear este, buena legislación y copian y pegan y hacen un despapalle total entonces vamos a ver cómo se va desarrollando esto, por eso mencionaba que es el Código Penal de Quintana Roo y el de Mérida que se están tomando como, como este códigos modelos para en este tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque están establecidos el catálogo de delitos y también el procedimiento, si realmente se demuestra la efectividad de ese programa de cumplimiento, se puede atenuar o excluir la responsabilidad. Entonces, por ahí, principalmente son este, en los temas y la relación del derecho penal, y sobre todo hablamos de la relación del derecho penal, ¿por qué? Porque recordemos que es un sistema oral, por eso aquí en las primeras partes, que es abordado por mi estimada amiga Moni que que tuvo un inconveniente, no se pudo conectar, ella nos, nos, nos habla de, de, de este sistema oral, este, este, de corte penal acusatorio, porque ¿Cómo voy a incorporar un programa de cumplimiento? Ahí viene otra pregunta. En una etapa inicial, como dato, ¿Cómo voy a incorporarlo? Como medio, ¿Cómo lo voy a incorporar? Y como prueba, en etapa intermedia, en etapa de juicio oral, ¿Cómo prueba? ¿Cómo lo voy a, a, a incorporar? ¿Quiénes van a hacer los pedidos para dictaminar la efectividad del programa de cumplimiento? Ese es otro meollo del asunto quiénes van a ser los especialistas para eh, dictaminar estos programas de cumplimiento, porque recuerda que yo voy con el chisme al juez. Yo le voy, no tiene el juez y tampoco le voy a llevar el programa, como tú lo decías, lo tengo documentado y, este, y le voy a llevar 10 tomos de lo que es el programa de cumplimiento, de mis políticas, de mis manuales, de mis controles, de todo. Pero también hay datos sensibles. ¿Cómo voy a proteger esos datos sensibles? Por eso es la relación... De entender el sistema penal acusatorio, el, el sujeto, de la, como la, es decir, el sujeto, la persona jurídica como penalmente responsable y cómo se va a llevar a cabo dentro de un proceso penal. Como tal, pues ese es el siguiente tomo que vamos a abordar un poco de, del tema de, del, este, de la incorporación de este eh, medio de prueba, por así decirlo, del compliance dentro de un proceso penal. Pero en este, en este libro, pues, abordamos un poco de los conceptos, de qué es un programa de cumplimiento, qué características debe tener, qué elementos debe tener, de forma sencilla y coloquial, para que todos los abogados, los contadores, los administradores, los que estén interesados, tengan de manera este, sencilla entender en qué, de qué consiste el libro, ¿no? Ya nos vamos a meter en complejidades, cuando más nos metemos al estudio, por eso digo que viene el segundo tomo y tal vez vendrá el tercero, no sé, pero es importante entender la magnitud de este programa de, de cumplimiento y sobre todo porque hay otro tema, Quién, como tú decías, qué responsabilidad tiene el oficial de cumplimiento, cómo va a jugar el papel del oficial de cumplimiento dentro de la, de la empresa, grave error y no me vas a dejar mentir, mi estimado Pedro, están contratando oficiales de cumplimiento certificados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y eso es nada más para sector financiero. No sé por qué este están pidiendo que esté certificado porque no todas las empresas pertenecen al sector financiero. Ah, no, bueno, vamos a pedir certificados en actividades vulnerables. Ah, bueno, estás en una actividad vulnerable todavía. O puede venir un especialista como tú, que tú manejes esos temas, tú puedes ser el oficial de cumplimiento. Entonces, no necesariamente necesitas una certificación siempre y cuando no estés en el sector financiero. Ella es obligatoria en el sector financiero y por eso existen este tipo de certificaciones. Ahora tampoco vamos a tener a un meta humano para que maneje de chile, mole y pozole. Vamos a tener un grupo de profesionales que nos van a ayudar a crear este programa de cumplimiento, a crear estos manuales, a estas políticas, estos controles en las diversas áreas de la empresa. Por eso es importante entender que pueda haber uno o dos que dirijan toda la orquesta, como lo mencioné anteriormente. Sí, porque ellos han de tener esta capacidad de conocer un programa de cumplimiento a grandes rasgos y que puedan dirigir bien la implementación de ese programa de cumplimiento. Por eso mencionaba las normas ISO, porque nos dan estándares, nos dan metodologías para implementar y también las metodologías, dependiendo el especialista en temas de compliance, va a depender qué metodología utiliza, no, no son las mismas, y también cómo estas metodologías van a ser evaluadas dentro del proceso penal. Entonces, vamos, esta, este, eh, una pregunta que nos hicieron en la charla pasada hace hora y media, que si el, el compliance program era una moda, no, no es una moda, es una figura <risa> política que llegó ya para quedarse y que en este momento pues debemos de concientizar en este caso al empresario para que genere ese autocumplimiento, esa autorregulación de forma interna sin llegar a este procedimiento especial para las personas jurídicas y sobre todo entendiendo la magnitud de las consecuencias jurídicas que le va a generar. Perfecto y, y fíjense maestro que pues así ya como empresario ya se me hace ya ese costo de beneficio ya se me hizo atractivo, o ese beneficio ya se me hizo atractivo eh, al, al ver lo que está pasando en estos dos estados que ya nos comentó de los, de los códigos modelos que nos comentaba. Pues yo creo que si, a ver, si tú llegas y me dices, eh, si tú tienes un programa de cumplimiento como tal implementado, ¿puedes reducir o minimizar como tal la responsabilidad penal que en algún momento puedas llegar a tener? Ah, pues ahí sí le entro. ¿Por qué? Porque pues ya vi un beneficio hacia mi persona, ya vi un beneficio de deslindar ciertas responsabilidades con respecto a la comisión de algún delito. ¿Por qué? Porque tengo un programa de cumplimiento. Peor sería de que no, no tengo nada ahí para, para efectos de evaluar el cumplimiento de algunas materias, en este caso de mi negocio, y pues ahí sí tengo la responsabilidad, en primera instancia la responsabilidad de qué? Pues de no haber implementado como tal un programa de cumplimiento. Eh, ¿Dónde podemos encontrar eh, el libro, maestro? Para los que estén interesados en adquirir el libro, platíquenos dónde, dónde está, dónde lo venden. Este, este es el libro, lo pueden contactar, con, contactar directamente con Bosch, o lo pueden contactar directamente con nosotros, o en la página directamente con Walter Kluvers, porque hay otras en este, en librerías que los están vendiendo al doble del precio. Entonces también deben de checar y mejor comprarlo directamente con Walter Clubers. Si no, ahorita te los dejo ahí algunos datos, mi número telefónico que se pueden contactar con nosotros para hacer la, la compra directa. Este y sobre todo, este, principalmente, pues eh, agradecerte, mi estimado amigo, de darle publicidad a este libro. Te digo, pues pensamos que, bueno, te vamos por el segundo. Esta es la, la portada, la editorial es Bosch y lo eh, distribuye este, Walter Kluber, México, o lo pueden encontrar como es com o sea, Ahí pueden encontrar este los libros, o lo pueden contactar a través del número telefónico al 961-458-6616, que es el mío. O al otro también, al 961-335-3323, que son esos dos números telefónicos míos. Y si también tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden hacer llegar sus WhatsApp. Citado si en contestar es porque estoy ocupado, pero les contesto. O algún correo electrónico, les dejo, es leak.franklinruis.com, mi estimado amigo. Perfecto, pues ahí están los datos de, de contacto aquí de, del maestro para los que pues eh, gusten tener este, este primer tomo, este primer material y el, el segundo también ya, ya, me, ya, ya, ya nos dejó con la, con la eh, intriga y con la duda de cómo va a venir ese segundo eh, tomo. Yo creo que bastante interesante para nuestros amigos, los abogados, precisamente hoy en su día, yo creo que sea un buen regalo, ya que lo, ya que lo saquen, este maestro nos, nos avisa también para, para comentarlo, para platicarlo, porque... Pues es algo que pues no se, ve, no se veía antes, ¿no? Y como lo comenta, pues material que exista mucho en México, pues tampoco, ¿no? Eh, como lo comentaba, ¿cómo voy a incorporar ahora esa prueba, ese, ese dato de prueba como tal del, del compliance? Porque en algún momento, si hay una disminución de la responsabilidad, un atenuante de la responsabilidad, pues voy a tener que probar que el programa de cumplimiento funciona, ¿no? O que lo estoy aplicando, porque lo puedo tener ahí en en letra muerta, y según yo ya estoy cumpliendo, se va simplemente se, en la se, se, de, de exactamente del sí. o sea, tengo mi programa de cumplimiento, pero no no, no lo he hecho andar, no lo, no lo cumplo, no tengo mi oficial de cumplimiento no respeto las políticas una cosa es tener el programa y otra cosa es como tal llevarlo a cabo ¿no? entonces eh, pues el agradecimiento aquí al, al maestro Franklin por tomarse también el, el tiempo de compartir un ratito aquí con nosotros en este su programa Noches de Census. Yo creo que bastante interesante. Nos quedamos ahí con la, con la interrogante de qué más trae este libro y pues ahí está ya disponible para, para su venta en los medios de contacto que nos dejó el maestro. Les recuerdo que el día de mañana tenemos también el programa de eh, Rompiendo Paradigmas, con, ya saben, con todo el elenco estelar de familia Census, el maestro Antonio Aranda, el maestro Martín Rojas Tamayo, el maestro Pepe Soto, el maestro Efraín Salvador y el maestro Enrique Corona, el día de mañana van a estar en Rompiendo Paradigmas en punto de las nueve de la noche. Y voy a aprovechar también para invitarlos el próximo 13 y 20 de agosto, su servidor va a estar en la Ciudad de México, vamos a estar impartiendo curso presencial aquí con los amigos de Census del de Taller Integral de Nóminas. Vamos a estar platicando un poquito de nóminas para todos los que... Gusten, por allá nos estaremos saludando en la Ciudad de México. Son dos sábados, 13 y 20, de 9 a 15 horas. De todas formas, pues ahí están los contactos de los de nuestros amigos de Census para que pues puedan pedir mayores informes. Pues muchas gracias, Maestro Franklin. Un gusto conocerlo, un gusto tener aquí eh, el privilegio de tener eh, pues dijeran paisanos, no, porque somos del Sur eh, eh, en este tipo de programas. Yo espero que no sea la, la última ocasión de tenerlo por acá, para la próxima pues ya yo creo ya estaremos hablando de su segundo tomo, de su segundo libro eh, de, esta, de este corte y pues muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, mi estimado este Pedro, muchas gracias aquí a, a Erubiel también que me estuvo apoyando, este, déjenme recordarle, creo que el 10 vuelvo a estar con ustedes, pero ya con el tema de tax compliance, ya enfocado al área a nuestra área fiscal uh -huh. para que nos escuchen espérame, déjame ver, sí, es el día, este, 10 de, 10 de agosto, creo que vamos a estar ahí a partir de las, de las, este 7 horas este, PM vamos a, es 10 de agosto este, sí este sí, en este, a través de con ustedes, con Noche de Census, ahí con el tema de Tax Compliance muchas gracias mi estimado Pedro mi estimado, este, Toñito Aranda que me hizo favor también de te contactar aquí en las redes sociales y mucho gusto y un placer estar con ustedes y gracias por dar ayudarnos a darle publicidad a este libro denominado el Derecho Penal y el Compliance Program te mando un fuerte abrazo mi estimado amigo y estamos aquí en, en, en contacto mando un fuerte abrazo gracias pues igual nos despedimos de usted maestro nos despedimos de nuestro auditorio y recuerden que nos vemos el próximo martes todavía martes eh, eh, precisamente con el maestro regresamos a los días miércoles eh, con el maestro Franklin, vamos a regresar los días miércoles para hablar y seguir eh, con nuestro Noche de Census, pues los espero el próximo martes todavía, se despide su servidor Carlos Ramírez de acá de la ciudad de Oaxaca y pues que tenga una excelente noche, hasta la próxima. Gracias, igualmente.